Jessica Guamaní, hoy estás de cumpleaños, así que vamos a pasarlo bonito con todos tus hermanos, como Nerio, eh, Juancito, Richard, Raúl, Angélica y todos los presentes. Vamos a entregar esta otra serenata y luego viene el baile, ¿sí? Una serenata más Uy. y luego vamos a seguir bailando. Vamos, vamos por allá. y tinto! ¡Marta! ¡Vamos ¡Vamos esto! Ay,